Buenas noches. Eh, acabo de terminar el trabajo que estaba haciendo. Me conecté ahí para ver si puedo estar con Julie, que le había prometido a ella hoy a la noche estar con ella. A ver si puedo estar con Julie en la noche. Me he dado un machucón en un dedo perro el Chili, hola maestro hola Chili. acabo de terminar el trabajo que estaba haciendo almirante manolo eso de las 9 y 45 voy a, a contactar con con con julie porque tú sabes que ella más o menos necesita media hora para para hablar de su tema y después yo voy a, a mandarle a pedir el link ok acabo de terminar, me, da, me acabo de dar un machucón con un martillo en un dedo. Después que terminas el día es que te duele de verdad. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos sin mucho ringo y sin mucho rango. Saludos a Raúl Acándara. Mm -mm. Ichi Pachepo, dímelo maestro Hola maestro Hola, buenas noches a todos Buenas noches Tengo un dolor en un dedo que eso es criminal Saludos y bendiciones desde La Habana Brian Fernández Me da un leñazo en el pulgar este que, que ni pa' qué Oscarito, buenas noches Montecristo, ponte hielo yo ni sé, Montecristo, cómo va a poner. Estaba poniendo un aire acondicionado. Quité un aire grande que tenía, que estaba viejo, y puse uno nuevo ahí. Pero estos aires mm, eficientes mm. de hoy no echan nada. Tú sabes que yo te dije que estaba haciendo un cuartico para estar alejado de la casa y ahí lo hice. Pero qué vas, una chichihuata. El aire, tan buen aire que tenía ya, tonelada al lado y media ahí. Es que yo no sé si hay antiinflamatorio aquí en la casa. Me he dado un martillazo, pero imagínate, puse un clavo de eso, un martillo romo que yo tengo para darle a, a los hierros. Y entonces se pone roma a la cabeza y le di a un clavo y patino, y me, me ha dado un leñazo, un dedo, pero aquí en este pulgar. Ahora es que duele, después que ya terminas el día. Me pasé, me pasé la tarde entera haciendo una pared... Y poniendo un aire nuevo que compré. Pero qué va, yo tenía un aire mejor que ese. Hace tres horas las conecté y ahora es que empieza a refrescar. Y aquel yo lo encendía y al momento ya. Hiciera el que calor quisiera, aquel era un animal con ropa. Consumía con, eh, más electricidad, pero eh, ese es el problema del mundo de hoy. Todas estas basuras de hoy no consumen electricidad, pero bueno, no sirven. Son unas mierda eh. La uña No, no se me puso negra Si se pone negra tienes que abrirla Para que salga la sangre Yo cuando se me pone negra cojo una aguja y me hago un hueco Ah, tú no me digas nada No me digas nada muchacho No me digas nada que yo he sido un salvaje Mira muchacho Chacho. Yo me las pinchaba también, muchachos. No, nah, no, nah, pero no tengo coágulo. Pero me duele, me dio un martillazo, perro. Me late como si fuera un dolor de muela. Tintán. Aquí en este dedo. ¿me? Amigos, den like, por favor. Chacho, yo me he metido las agujas esas. Tú no sabes nada, muchacho. ¡Ah! No, oye, yo, yo, ahora yo me estaba bañando allí porque me fui a bañar al patio. Pues yo tengo unas mangueras tiradas en el patio y las mangueras del, de, del agua, cuando el sol le da de todo el día, se pone caliente. Y entonces me fui a bañar al patio y me senté arriba de, un, de una, una tarima de cemento que yo tengo para preparar los pescados y las gallinas que mato y eso y me empecé a echar agua allí y no me quería ir de allí. Vine porque tenía un compromiso con ustedes y con Yuli, si no mm, me hubiese mm. quedado echándome agua allí. La vida es una tragedia. Hoy, mientras estaba ahí, bañándome ahí con esos dolores desbaratado el día entero con una sierra picando palos, y, y, y salí a comprar comida con un clase de churrero que cuando llegué, cuando llegué al mercado, un mercado chiquitico que se llama El Catrachito. Eh, la gente me miraba y decía, de este carbonero salió. Pero ya yo no estaba, que a mí me daba lo mismo, que me vieran como me vieran. Ya yo no estaba para eso. Yo lo que quería era recoger la factura de, de la mercancía e irme para casa, porque ya yo no quería estar nada cansado. <ríe> me dieron ganas de caerle a, a Mandarriazo a la pared. <ríe> y óyeme, que entre más mierda tienes, más se te acaba la vida y más se te roba el tiempo y es laca, laca, no, no, no, no, no, no, no es fácil. Dice Raúl Acanda, eso es una bobería, a mí una mujer intentó partirme el corazón, pero no pudo, y yo me recuperé, y aquí estoy, felicidades para Raúl Acanda, que una mujer intentó partirle el corazón y no pudo, está bien, Oscar Corazón de León, estabas perdido carito ¿Cuál Ernesto? ¿Ernesto Morales? No, no le he visto caballero. Yo hace días que entre la canción de Orlandito, la tienda virtual del tocororo Mambí, que el tocororo se metió dos días preguntándome qué producto ponía y qué cosa hacía de la tiendita virtual esa. Y ahora la construcción del cuarto este, yo llevo una semana sin saber de las redes prácticamente. Lo único que sé de las redes fue que están distribuyendo arroz a Roa 72 pesos a la libra en el Camagüey. Que van a vender 10 libras por persona. Más nada. Más nada, más nada, más nada. Eh, Manolo cocina, pero, pero... Eh, eh, eh, la, co la comida de esta gente Es, es, es primitiva eh, eh, El cubano es un tipo clásico Yo quiero a mi mujer porque Es la mejor mujer del mundo Pero esta gente son Son muy nobles, muy buenos Pero no son como nosotros eh, eh, Te voy a decir cómo ellos cocinan Mira, mira, la cocina, mira. Ellos cogen el pollo Lo pican en trozos Lo tiran ahí, no lo sofríen Ni le hacen nada le tiran un poco de chiltoma, chiltoma, ají, pimiento, un poco de chile dulce y ya. Dale candela, por ahí para allá. Mm -hmm. De los frijoles, coge un poco de frijol, lo ablandan, que se quede entre duro y blandito. No que, no que aplaste y haga pasta como los cubanos, sino que, que el frijol esté duro, pero que, esté ya, que no esté crudo. Y te lo ponen en una taza con el agua esa misma del fogón y un poco de sal. Entonces te traen un, po, un pedazo de queso salado, con unas tortillas, que a mí sí me gustan las tortillas, porque es maíz, a mí, yo la que como es de maíz, no me gusta la de harina. Y se las compra una viejita, que tiene una pulpería aquí cerquita, y la viejita la hace con las manos, y ella prepara el maíz, un maíz criollo que compran muy, muy buena, muy rica esa tortillita. Entonces yo me preparo unos taquitos, con carne, con, con un enchiladito de pescado, pero el 90% del mes quien cocina aquí en esta familia soy yo. Los chamacos míos no les gusta la comida de Honduras. Le gusta la cosa de Cuba. Y ni a ella, a ella no le gusta la comida de ella. Ella cocina cuando. Para quedar bien, ¿tú me entiendes? Pero. Eh, es otra cosa, chicos. Eh, nosotros somos una raza distinta. Si ellos mismos me lo dicen, ellos me dicen: vea, puta. Los cubanos son. ¿Cómo es que me dicen ellos? Y hablan así: vea, puta. Los cubanos son. Ching, ching, ching, chingones. Los cubanos son una raza chingona. Me dicen: muy inteligente. Si sí, la comida. Sí, la comida mexicana es buena, pero te voy a explicar por qué la comida mexicana es buena. La comida mexicana es española 90%. Quien enseñó a los mexicanos a comer fueron los españoles? Olvídate de eso. Lo que pasó con México. La, eh, te voy a, les voy a explicar una cosa a ustedes que ustedes no saben. La mejor comida del mundo después de la comida china no es la comida española. Los españoles, eh, eh, la única nación que heredó todo lo que fue el imperio romano. ¿Fue pues España? España fue la nación. Roma desaparece y se queda casi toda la cultura romana en España. Olvídate de eso. La cocina española no tiene comparación. Toda esa cantidad de grano que comen los españoles, eso, eso viene de Italia, de los romanos, que sembraban toda esa cantidad de grano. Cuando el mundo lo que comía era carne, y aquellos bárbaros con un poco de piel y tarro, lo único que comían eran carne. Los romanos ya tenían dos mil o tres mil platos en la mesa ¿Qué tú te crees que era el imperio romano. Roma era Estados Unidos hace dos mil años. Y los romanos tenían algo que no tenía nadie. Los romanos asimilaban todo lo bueno de cualquier nación. Ellos iban a... Te voy a explicar de dónde los romanos sacan... La higiene para su cuerpo. ¿Tú sabes dónde los romanos aprendieron la higiene? Eh, con los judíos. Cuando conquistaron la, la provincia de Judía. En el año 38-42 a.C. Que ya Herodes estaba haciendo contacto con los romanos. Eh, de la higiene del pueblo judío. Los romanos traspasaron todo eso. El sistema de sanitario que tenían los judíos. Fue el que implementaron los romanos. Porque los judíos. Tenían sistemas de agua y de alcantarilla en sus ciudades para, para recoger las aguas negras. No era como las ciudades europeas que tiraban frente a una zanja, frente a la casa, todos los excrementos. Hacían caca en una batea y la tiraban para la calle. Orinaban y la tiraban para la calle. La mujer estaba con el periodo y lo tiraban para la calle. Se moría un perro lo tiraban para la calle. Por eso fue que la peste llegó y acabó. Y por eso era que las enfermedades venían y acababan. Pero no el mundo judío y los romanos. Cuando hicieron el, el anfiteatro, el circo, todo ese sistema de baño que había en Roma y que estaba el sistema de agua que corría con aquella esponja, con un palo que se limpiaban cuando hacían caca y toda aquella caca iba por las aguas negras hasta el Tíber. Eh, todo eso lo copiaron ellos de la ciudad de, de Judea. Igual que el pantalón, el pantalón. El pantalón era de los galos y los romanos se reían de los galos porque andaban con pantalones, pero después se dieron cuenta que el pantalón era mejor y lo fueron adaptando, adaptando y adaptando, ¿Y ¿qué pasa? Entonces la comida mexicana el 90% es española, por eso que la comida mexicana es tan buena, igual que la comida de Puerto Rico. La comida de Puerto Rico es 90% española. La dominicana está más mezclada con los haitianos. Mucha salsa y mucha, mucha grasa al cocinar. Y toda la comida de América Latina es primitiva menos la de, la de Perú. ¿Por qué la Perú? Por igual. Pizarro Pizarro cambió la estructura del imperio maya inca completa. Imagínate que... Que el Cusco lo tumbaron. Y donde estaba el Cusco hicieron la ciudad de Lima. Y esa gente, lo que hicieron fue echar una civilización abajo y construir otra. Igual que Cortés, pero no pasó en el imperio maya. Porque el imperio maya, 500 años de que llegaron los españoles, el imperio maya había desaparecido. No se sabe cómo fue que se extinguieron los mayas. Mm -hmm. se, sabe, se sabe que se perdieron en la selva del Bajo Campeche, en lo que es hoy Honduras. Guatemala y, y Bélice. En la selva de Bajo Campeche se perdieron los mayos. Cuando los conquistadores llegaron a Petén, a Palenque, a Chichen y a todas esas ciudades de ahí, estaban vacías. No se sabe qué pasó. Los historiadores han hecho estudios, pero creyendo buscar una plaga. No sé, pero no, sé, no se encontró resto ninguno. Porque es que las enfermedades... En América casi no se conocían. Eh, la única enfermedad que fue de América a Europa fue el sífilis, que lo padecían los indios norteamericanos. Pero el resto de las enfermedades vino de Europa. Aquí no había ni rubiola, ni sarampión, ni disentería, ni tifus, ni fiebre amarilla, ni malaria, ni, ni Nada de eso existía aquí. Primero por la sanidad que había en América eran civilizaciones, la gente está equivocada, no eran un poco indios con plumas, eran, eran, tenían una estructura de gobierno y una forma de producción y un ejército mejor organizado que el europeo. Lo que pasa es que se impuso la tecnología, porque las armas de aquí eran de madera, de oxidiana y no conocían el, la fundición de metales, no habían llegado ni siquiera a la edad del, del, del, del cobre, lo que sabían era fundir oro nada más porque era más suave. No conocían ni el cobre, ni conocían el hierro. No habían llegado ni la edad del cobre ni la edad del hierro. Por eso que España los venció e Inglaterra. Pero si ellos hubiesen dominado la metalurgia, como en Europa, eh, eh, cuando los europeos hubiesen desembarcado aquí, a lo mejor se hubieran encontrado portaviones porque estaban más desarrollados en, en, en la ciencia. Lo que pasa es que la metalurgia no la conocían imagina que, que, que dice dice eh, Garcilaso de la Vega y, y Nicolás de Obando que fueron los cronistas de la de la conquista y también Bernardo del Castillo y eh, sí sí Simón Fray de da Silva, que era un monje portugués que, que escribió la conquista de América y la de Brasil, él dice que cuando Pizarro llegó al Cusco, dice que casi se le, les da una cosa, porque dice que había un sistema de correo más efectivo que todo el de Europa, y los incas corrían, los incas eran los mejores corredores que había. Corrían 5 kilómetros para llevar la correspondencia. Y en 24 horas llegaba la información desde la zona de Colombia, Ecuador, Colombia, hasta Bolivia, y el Paraguay abajo. En 24 horas, corriendo, un indio 5 kilómetros de, de reposta a reposta, llevaba la información a todo el imperio. Con escritura, papá, porque escribían, no era un, un poco de... No, no, no, no, una escritura en un pergamino. Hecho en una piel de vicuña, de alpaca, de llama. Eh, ¿qué tú te crees? Había en escuela, había en escuela en toda América, pero te voy a hablar de los incas hoy. Había en escuela que enseñaban los niños, empezaban la escuela a los cinco años. Y, y en la escuela, el gran inca les daba una merienda y un almuerzo a todos. Y aprendían ciencia, matemática, astronomía, religión agrimensura, o sea agricultura aprendían cálculo aprendían eh, derecho, había una escuela de derecho donde se defendían los delitos y había un código que tenía cuatro bases fundamentales uno era la familia eh, el comportamiento ciudadano la lealtad al imperio y, y el otro uno tenía que ver con el comportamiento social, otro con la familia, otro con la lealtad al imperio y la otra con la vida religiosa de la nación. Cuatro bases para un código y ahí estaban todas las asignaturas de la vida. Mejor que los europeos, que eran una mano de asesino que, que la reina los mandó para acá, porque si no los iba a meter preso la vida entera en la galera. Habían castigo, habían castigo. Pero lo único que se castigaba, el único castigo que se castigaba en el imperio inca era el perjurio. Eh, eh, los incas no robaban. No robaban. Eh, el asesinato, desposar de a una mujer que acostarte con una mujer sin haberla desposado. Eran cuatro o cinco castigos que, que se condenaban y se castigaban en la sociedad, pero el resto, eh, el niño inca estaba educado sobre el decoro, sobre la decencia. Tenían cuatro pilares de educación en la educación en la familia. Fidelidad, trabajo, honradez y decencia. Eran las cuatro, los cuatro pilares del código de la familia. Fidelidad, honradez, trabajo y decencia imagínate que falta nos hacía ese código para llevárselo al hombre nuevo cubano revolucionario no eso es mentira no hubo ninguna civilización más inteligente esa historia que hubo, hubo aquí Anunakis que vinieron en, en naves extraterrestres eso son es un poco leyenda loca la arqueología no ha revelado ninguna prueba la arqueología ha demostrado que el hombre viene de inferior a superior. Ahí está la prueba arqueológica. Eso, eso no se puede negar en ningún lado. No se puede negar la prueba arqueológica. Óyeme, deja que yo te coja. USA, SH USA. Eh, ese usa es de usa de, de usar de la rueca, eh, ese usa de usar es sin H, ok? No sea animal compay, no sea animal que la revolución gastó dos mil millones de pesos para enseñar a que las clarias aprendieran a leer y escribir. Uso de rueca es el que usted escribió yo yo, de, del uso de la rueca, de, del telar, de hacer hilo, uso de, de usar, de, de coger algo para usarlo, sé ¿sí? una frase. O un objeto se escribe sin H, compay, compay que la revolución gastó dos mil millones de pesos por año. Para que ustedes pusieran ridícula la revolución. Después de Ciberclaria, con falta ortografía. Con se escribe con, con M, eh, ya, uy, uy, ya uy, Entre P y B va M. Eh, y ese atropello al idioma español esta noche aquí. Al primo, a, a, a, a monguillo moquillo, monguillo moquillo, tú sabes que yo estaba triste con el tema de monguillo moquillo, ese era el primo que yo más quería en la vida, pero han pasado 27 años que yo no me relaciono con monguillo moquillo, y yo no puedo llevarme por la melancolía porque yo tengo mucha gente que ayudar en la vida, yo no puedo pasarme la vida entera, yo no soy una iglesia, yo no soy una iglesia mijo, Mira el machucón que yo tengo este dedo para estar construyéndome hoy un cuarto aquí para transmitir con calma. Ya está enfriando el cuarto. Estoy en 70 grados, algo así. No, yo no. No, que me perdone, monguillo o moquillo, pero que llame a tío Ramón. Que vaya al cementerio a ver a Ramón. Él era revolucionario. Oye, está bueno el carro de... de así está bien. De Julito, sí. Muchachos, Julito quiere más ese carro que la novia. Está nuevecito. Lo tiene hace cuatro o cinco años y está nuevo de paquete. Nuevo, no tiene un rayazo nada. Tiene... Como 28 mil millas, algo así. No me acuerdo muy bien. No, no, no, no. no. Yo no le voy a mandar nada a... A Monguillo... A Monguillo Moquillo. ¿Qué va? No, que me perdone mi tío Ramón allá en la tumba, pero... Que resucite Caridad para que los mantenga. Yo no... ¿Qué va? Si yo cuando me quito mi dinero El dinero que yo cojo Se lo doy a, a los monguillos Me lo quito yo de, de mi vida De mi vivir No ¿Qué va? Maestro, ven un cuadro Oscarito, los cuadros están por allá, por la esquina, eh, los cuadros no se venden. Nada, nada, monguillo se lo merece, ese era mi primo del alma cuando se fue para los Camilitos. Eh, cuando se fue para los Camilitos y vino como a los tres meses, no me hablaba ya. Porque es que la línea de, de mi casa, por la casa de mamá y papá, éramos de la iglesia y ellos no. Ramón no, Ramón era revolucionario. Ramón era revolucionario entonces no no creía en Dios. Y el pobre... A mí no me gusta hablar de mi familia, pero yo no soy persona de hablar de... Ah, murió, mm -hmm. diabético, le cortaron una pata, eh, eh, lo botaron del trabajo, se metió a borracho, la mujer le pegó los tarros, eh, ni para qué, ni para qué, ni para qué. Andaba ripiado el día entero de reuniones en reuniones, vestido, jodiendo a la gente, eh, iba allá y le decía a los guajiros, oye, eh, ¿qué pasó con el plan de entrega?, obligando a la gente a que a vendiera, y la gente le cogió una mala voluntad que le dejaban el camino por Chivato. Eh, los últimos años de su vida ya ni Caridad quería, Caridad ya ni lo buscaba, porque Caridad era una vieja de una vergüenza esa enorme, y, eh, eh, no, pues nosotros tenemos que ir para Angola, y, y para allá fue para Angola, y no, pues, no voy a contar la historia de Angola, porque para qué. Imagínate que, para qué, yo no puedo contar esta historia aquí porque los comunistas me van a coger si cuento esta historia. Imagínate, mijo. Eso... eso fue una vergüenza, el tío mío dice para la familia. ¡Oh! El tipo por allá en el comunismo, y tenía a la mujer olvidada, y ni para qué, ni para qué. Olvídense no eso. Ni para qué. Los que salieron a Caridad, salieron con vergüenza. Los que salieron a Bartolo, salieron un poco... Bartolo no era malo, era un viejo trabajador pero era un viejo putero y faldero y eh, los que hablaron para pa la villa caridad sí es verdad que salieron de puntería todos yo tengo un rollo primo que unos son de puntería todo, pero hay otros que son monicaquillos de eso, porque tiraron para el viejo Bartolo no es que Bartolo fuera un hombre malo es que Bartolo no era como caridad Bartolo era un, un viejo que araba la tierra se montaba en, en la yegua se iba para el, pa el círculo social a beber aguardiente y se, se revolcaba con los primeros que aparecía por ahí. Y allá iba Caridad a darle un escándalo. ¿Sabes cómo eran esas mujeres? Y Caridad no lo dejaba porque, imagínate, a esa edad que iba a ser ya. Pero eso era un fenómeno, un fenómeno. Todo eso se hereda. Yo creo que no hay un comunista que tenga vergüenza. Si tuvieran vergüenza, no fueran comunistas. Mm -hmm. ¿Qué es te pues? Si no hay nada. Ya? Ahí no hay nada. No quedó nada. Eh, pero en la miseria total, oye, tío Ramón murió, tío Ramón murió con una ropita de guarapito de y unas camisitas de aquella que ya tú las lavabas y, y, y, y estaban todos los días soltaban el grito. Terminó por allá por una casita atrás de la casa de mi mamá, votado. La mujer se le casó con, con un hombre que trabajaba en gastronomía y se metió a alcohólico y diabético y todos los comunistas hijos se fueron. Y a un primo mío, un primo mío lo mataron en Mangola, hijo de Ramón. Y ni para qué, ni para qué, ni para qué, ni para qué. Después que le mataron al hijo, se metió alcohólico y hasta el sol de hoy. El comunismo acaba con todo, acaba con todo. Acaba con todo. Eso. La finca grande que tenían mis abuelos la, la, la cogieron para decir que iban a hacer una hidroeléctrica. Allá en la zona del Escambray. Y fueron reduciendo la finca y reduciendo la fíncula. Y por fin le dijeron un buen día, óyeme, hay una re, re, relocalización para la zona de Manzanillo. Te vas para allá. Y como esos viejos toda la vida vivieron con la tierra, yo, bueno, nos vamos para allá. Y arrancamos para allá. Con diez y piquitos de años yo. 12 años, 11 años, 12 años por ahí. Arrancamos por la zona de Manzanillo. Va a un pueblito que se llama... No voy a decir el pueblo porque me van a joder por ahí. ¿Para qué yo quiero Evatazo TV? ¿Para qué yo quiero meter 200 personas por directa? Si yo estoy aquí... Yo aquí no estoy metiendo personas, ni directa ni nada, si yo... Yo, te, yo me conecté, en 10 en minutos me voy para la directa de Julie D, Que tengo un compromiso. Yo no tengo... Yo no estoy aquí por rating, ni averaje. Yo no estoy mirando ni el chat. Hoy me escribió un tipo y me dice, no... Porque ¿qué le pasa a usted? Ahora usted se metió a pintor, a músico, y usted habla muy bonito tiene una voz elocuente y elegante, una voz que impresiona. Pero ninguna de esas historias que usted dice se pueden verificar. Y yo tengo que dar prueba de lo que digo aquí. Hay algún periodista investigativo aquí para, para dar fe de lo que yo digo. El que quiera creerme que me crea, Que no, que no me crea nada se atreven estos comunistas. Yo no creo que se acuerden de mí, han pasado tantos años, hace 27 para 28 años que yo me fui de Cuba y hace 30 años fui preso político, imagínate. Yo creo que los oficiales del GEDO no se acuerden de mí ya. Toda esa gente está muerta. No, no, no saben quién soy yo, porque es que hace muchos años los oficiales, cuando yo estaba preso, que interactuaban conmigo, tenían 55, 60 años. O gente sea, tiene 80 años ya. Ningún oficial nuevo del, del G2 me conoce a mí. Tú me suenas con voz de borracho. María Victoria, 10 libras de pollo, 3.500 pesos. Bueno, y en La Habana se consigue el dinero. Porque en La Habana se gana mucho dinero. Yo gané mucha plata en La Habana. La Habana se es ese, ese, ese. Los reales caminan en La Habana. se Hay un flujo de reales muy grande en La Habana. Pero dime tú el resto del país. Porque ahí contaron de que le iban a vender 10 libras de, de arroz a las personas. Y que no, que estaba garantizado para venderle a 30 mil núcleos a 72 pesos la libra. Y que el arroz se distribuirá en más de 30 puntos de venta en, en la medida en que lleguen por las limitaciones que hay del transporte. Entonces eso es mentira. Eso venden arroz tres días a 72 pesos y el resto se lo roban ellos mismos para venderlo en la calle a 150 pesos. Ese sistema creó un mecanismo de corrupción tan grande que ya nadie se puede desligar de eso. Ya la corrupción es sistémica. Mira, te voy a explicar cómo funciona para que veas si tengo razón. Una vez yo estaba en Santi Espíritu. En una tienda que está en la ciudad de Santi Espíritu, una TRD que se llama La Colonial. Muy linda. Cuando habían cosas. En los años 98, por ahí más o menos. Y las habitas que habían para vender en las tiendas las hacía la corporación Cubals. Y le decían a las habitas de supermercados Cubals en todo el país. Y yo recuerdo que caminé a la colonial y no había habitas. Fui a varios TRD, no había. Fui a tiendas para Americanas, no había habitas. Entonces me fui al. Al, al al pediátrico y veo que habían como 60 gente vendiendo java cubals y trd y voy a al ferrocarril todo el mundo vendiendo java entonces saqué la cuenta y dije que clase a peso valía una morocota de un peso eso y qué clase negoció un millón de bolsas de, de supermercado. Que llegue a la semana. Que las entidades que la cojan la vendan a 50 kilos. Se ganan 500 mil pesos. Mm -hmm. En aquella mm -hmm. época, en aquella época, un millón de jabas, 50 centavos, son 500 mil pesos. Ellos la dan a 75 kilos. Y el que las compra 75, el que las compra, las compra 50 kilos, las da 75 centavos y el revendedor la, le gana 25 centavos a cada java. Y, y como no había java en toda la ciudad de Santiago Espíritu, todo el que iba, esa gente se ponía cerca de la feria y vendían, dame 10 Java 10 pesos, dame 15 javas, 15 pesos. Y cuando pasaba el día, el que vendía java se ganaba 300 pesos. ¿Cuántos dinero se ganaban? los jefes de almacén, los distribuidores de las TRD y lo mismo pasaba con, el, con la tinta de los poligráficos donde se imprimía el periódico. ¿Por qué tú crees que los periódicos venían tan claras las letras? Se robaban la tinta. ¿Y para qué tú crees que cogían la tinta del poligráfico? Para vendérsela a los limpiabotas, para hacer betún, satinola. Tinta rápida con alcohol. La tinta rápida con alcohol de los que los limpiaban zapatos. Era la tinta de los poligráficos. Le vendían la tinta a las iglesias para imprimir su, su literatura. Yo recuerdo que una vez los testigos de jehová compraron una carga enorme de, de papel en Cuba. Clandestino. Y de tinta para, para imprimir... La literatura mm, que mm. se hacía en Cuba porque en aquella época les permitían imprimir una cierta cantidad de literatura porque no permitían que llegara la literatura de los Estados Unidos. Tiempo después sí ya le permitieron que viniera la, la literatura de la Wax Tower, de allá de Brooklyn. Es una, un, un mecanismo de corrupción enorme, una corrupción muy grande. esa esas libras de arroz van a vender tres días y el resto de 72 la van a pagar todas ellas a 72 pesos. Van a decir que se vendió toda y entonces se la, va, se la van a dar al revendedor a 100 y al revendedor la va a vender a 150 en la calle. Eso no tiene solución. Ese, ese sistema llegó a su fin. Es increíble lo que hay, caballero. Los dejo que me tengo que ir con Julie D. Claro que sí, todo es un descaro. Ahí no hay nada. Carito, cuídate. Gracias por ese cariño. Gracias a todos por estar ahí. Me voy con Julia a ver cuándo se conecta. La voy a dejarla que hable un rato. Hasta mañana.